El inicio de la operación salida ya ha dejado las primeras retenciones en las carreteras españolas. La Dirección General de Tráfico estima que durante el fin de semana se producirán más de 5 millones de desplazamientos. Desplazamientos, desplazamientos, desplazamientos, desplazamientos, desplazamientos.